Ahora estamos con un nuevo video para el canal Esta vez vamos a llegar a las 16.000 copas Y esta vez vamos a jugar con Jam. Y pues les muestro mis Brawlers Que ya me los subí Y pues no sé con quién, quién, quién voy a jugar Y a ver Ya ahí voy a jugar con Darry Y hay que esperar que Brawlers se pone Jam. ya Y mi primo Antes me, me salió, y pues bueno son nos faltan 11 copas y llegamos a las 10 y se terminan el mayor que tiene más copas en el gran medite no sé si se me bueno tiene 34 mil copas a que este no y pues bueno algunos ya están a la mitad ¿no? bueno casi la mitad ok pues quedan tres equipos y solo nos faltan 11 copas así que pues sacando la cuenta si sí quedamos segundos ganamos 7 copas si sí quedamos primeros ganamos 9 copas y así vamos no no va a ya no nos atamos. Uy, que viene por nosotros. ¿Cómo no nos va? Tenemos dos A ver si nos matan. Sí, no, a mí me No tengo nada. Dios, no quiero mirar esto así, así, así. A no, no, no, no, no, Ay Dios. Dios, Dios Dios Podemos aguantar a eso Aguantamos no, no Dios, sin sobrevive, sobrevive, Ya, Ya, acá ya no vale nada, a matarnos, a matarnos. A menos segundo ver, a a llegar terceros pero se nos a a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a A ver, a ver, a que me no A me... me... me... a ver, no que la que la, la es que la, dice, que la es amplia. Pues bueno, vamos. Nos faltan cuatro copas. Si vamos segundos o primeros, habremos llegado a las 16.000 copas. Y eso que ya hemos terminado nuestro camino de trofeos, pero igual. Y también se va a acabar la temporada y nos van a bajar copas. Y nuestros brothers se tienen ay casi pero no pero un carro y acá y acá nos están rodeando un carro no para que al la aquí acá muerta cuatro equipos si bajan de aquí pero a este si no bueno, vamos a dejar maten, tener maten, gusto mátense mátense mátense mátense mátense mátense a ver, ah, es una manera de quitarla sí, cuidado con la misa y la misa y nosotros tenemos un león le conté por una puedo ah, que no, es que no, es que es no, que no, no, no o sea, es Ah, a, la gente no puede hacer... No, no, muerto ah, no... No, no, no, no, no... No, no, está no, no... No, no, no, no, no... No, no, Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado no, no, no, no, tú no te andate, Tal vez te andas, te andas, No. No, el andas, te yo te andas, el No es andas, te andas, No, Ay Dios Claro, tengo el hecho. El hecho Nueve. Ah, no. Ya, tengo 8. se pueden hacer 9. ¡Que se muera! ¡Que se muera ¡Burru! Uh, ¡Guy! Hemos, ¡Hemos llegado! Uh no. Hemos llegado a las 16.000 copas. Gracias a esta factura. Y pues ya. También me falta un montón para ver si pero al menos ya tengo. Uno. Hemos. Llegado a las 16.000 copas Ahora tenemos 16.003 copas Y como siempre No olviden suscribirse a este canal ah, Esto es todo por este video Y pues suscríbanse, denle like eh, Escriban en los comentarios qué video quieren que hacemos O sobre qué contenido Quieren que jugamos Y pues hasta la próxima yeah. y, y vamos a abrir una cajita cosita. No, no, no, de Ya Hasta la próxima